Bueno, acá de vuelta en el Botánico de Medellín, el cuaderno tiene dos hojas, cuaderno Rivadavia con dibujitos, primer canción, segunda canción, vamos Andrés, disculpá, boludo. Eso. Entonces... Tan linda fotografiando las cartijas desnudas, pero antes fue la amanecer en una selva. en el camino y nos perdimos mentira, solo me dormí nos despertó un pajarito en la mañana mirando, también estaba ahí el hermano cogí los jaguares hermanos, los chanchos salvajes, las piedras para el sacrificio ardillas y el chancho de granja, el burro, culebras, también alacranes del charco llegó un caimán Después la aldea nos presentaron, nos sentaron cordialmente Luego nos contaron que el hermanito menor tan bobo El hermano menor era vos y era yo I can American Mastercard, otra piña colada, Sí Eres dueña de la noche mi amor ¡Suscríbete